No puedo tirarme ya una buena peda Eso de casarme me trajo problemas Ahora del trabajo me voy pa' la casa No puedo perderme porque ya me llama Siento bien culero, ya no hallo la puerta suelta un vergazo, si miro tras viejas, ya no mando yo, y eso vale verga, tóxica salió, esta pinche vieja.